En unos meses, tres meses, eh, tres meses, quizás cuatro, el, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores tendrá unas elecciones para elegir su nueva directiva. Hay un joven que está aspirando a lograr ese, ese punto, ¿no? Llegar a esa parte. Se trata de Denis Zavala, que es. Aspirante a dirigir el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Él está con nosotros. Vamos a hablar acerca de sus aspiraciones y vamos a hablar un poco de su visión acerca de la transformación del gremio. Buenos días, de. Buenos días, buenos días, buenos días. Buen día. A este maravilloso equipo. Eh, mi nombre es Denny Zavala. Sí, eh, ¿cómo no? Actualmente soy Secretario General del CODIA Regional Nordeste y estamos eh, buscando la manera, la forma de cómo nosotros llevar una nueva pro propuesta a nuestro colegio que realmente se merece que hayan cambios y que, que se trabaje realmente, como lo dice su, su, o sea, como dice su propósito original, que es el de ejercer la defensa del ejercicio profesional de cada uno de nuestros eh, colegiados. Yeah. Denny, siempre escuchamos la palabra transformación eh, en, en los procesos de cambios o, o de elecciones. ¿Qué entienden, entienden usted, entiendes tú que se debe de cambiar? Mira, una de las principales y es eh, incluso la, la número uno de, de, la, de lo que son mis propuestas, es que el CODIA realmente necesita de, de una dirigencia, de una eh, directiva en donde vele realmente por el interés de cada uno de sus colegiados. Nosotros tenemos, eh, y a veces, aunque en la vida todos pertenecemos a un partido político, eh, es muy difícil tú encontrar a quién en nuestro país, una persona que sea totalmente apolítica. Pero realmente nosotros necesitamos de personas que colaboren en nuestro colegio, que vayan en beneficio de, de, de nuestro colegiado. A veces la política, por el hecho de yo pertenecer a X partido, si está de turno, si está de gobierno, y, y me toca la oportunidad de presidir el colegio, eh, en, en, eh, a, o sea, eh, juntos pues a veces nosotros nos olvidamos de los colegiados por el hecho de pertenecer a un gobierno de turno. Nosotros eh, garantizamos que en una presidencia nuestra del colegio, nosotros vamos a defender el ejercicio profesional del, del CODIA de, los, de nuestros colegiados por encima de las banderías políticas. Si tenemos en algún momento que quitarnos la chaqueta eh, del de, color de nuestro partido y nosotros vernos en la posibilidad de defender a uno de nuestros colegiados, lo vamos a hacer. Deni, una pregunta. Ustedes como, como gremio tienen la obligación también de supervisar verdad, las obras. ¿Cómo sí. es posible que en los pueblos se levante una obra, especialmente de las obras que son estatales, y que esta obra tenga vicios, que luego se descubra, verdad? Y que, ¿dónde está la supervisión, por ejemplo, del, del CODIA? Realmente... Eh y eso es una de las cosas que nosotros estamos eh, proponiendo en nuestras asambleas de representantes que mensualmente celebramos, una cada vez al mes. Es nosotros buscar la manera de, de, de ver cómo el CODIA ejerce, como, como asesor del Estado, ejerce más protagonismo en cuanto a las supervisiones de sobras. Nosotros tenemos el mibet que ahora mismo, que antes era el imbi tenemos el Ayuntamiento Municipal que son los que realmente se encargan de esa función, de supervisar y de canalizar en términos estructurales, en términos de diseño, que que, que se, o sea, que se o sea, ellos son realmente los protagonistas directos de eso. Nosotros al, al, eh, podemos, sí, como asesor del Estado, podemos servirle al Estado en cuanto a esta parte, pero en, realme, real, en realidad los, los organismos correspondientes a cuanto a esto son el MIBEC y el ayuntamiento municipal. Porque hay una cosa, es muy, es, es muy difícil que el CODIA sea supervise las obras porque hay un choque de intereses. El interés de que yo soy la entidad que agrupa a los ingenieros y que, a quien estoy persiguiendo de alguna manera es a un ingeniero. Exacto. Pero cuando se descubre que un ingeniero ¿verdad? cometió faltas importantes dentro de su ejercicio, y ya se ha comprobado, no hay una sanción de parte de ustedes, no se le excluye del gremio, porque entonces no tendrían... No, no, no, de, de que podría sí, de que podría haber en cuanto a a los peritajes, que se, que se determine expulsarlo. que sí, claro, si usted... podría haber sanciones, no, claro Mira, que sí, lo ha habido en, pues, el, en el pasado. Falta de ética, Mira, en el manejo. Ah, yo he y... estado escuchando ah, sí. detenidamente. Bueno, a mí me ha preocupado siempre, primero como ah. ciudadano, luego como regidor, que de la experiencia mía en el ayuntamiento de dos periodos, y fui de los que, como regidor, nunca votó por proyectos habitacionales que no contaran con las características que exige el reglamento. Estos son los intereses de ustedes, los ingenieros. Hacer las cosas por encima de las reglas, muchas veces. Así es. Si es transformar, estarías tú dispuesto a llevar una orientación respecto a ayudar al ayuntamiento a cumplir su rol urbano de tener la responsabilidad de planeamiento urbano cuando hay un solar de tres de pequeño en la ciudad y apenas tú puedes hacer tres niveles porque no tiene parqueo y como quiera lo hacen ahora mismo hay varios edificios en la calle Sánchez en la nueva, en distintos puntos y eh, Ayúdame. No, no, no. En algunos puntos <risa> que ahora no recuerdo, ¿qué hace él, o qué estaría dispuesto tú a llevar como orientación? Porque el gremio debe de convertirse en eso. Lo que era lo, más o menos la pregunta de Yalya. Pero sí. orientación tal vez no es la palabra, es muy eh, suave, porque un ingeniero, un arquitecto, se supone que conoce, la regla, es? claro. Y ellos se enfrascan en un pleito allí y hacen las cosas por encima de eso. Hay una urbanización que yo he sido el abogado de la urbanización Prado, en, en contra de la urbanización Prado, cuando quiso hacer el puente, como quiera lo están haciendo. Son cosas que, ¿a dónde está el gremio? Cuando debiera de ser el, el ente que se vea que es el corrector y el que garantiza el urbanismo. Bien. Mira, realmente como le dije al principio, eh, existen organismos que son los protagonistas directos en cuanto a la toma de decisiones y realmente el, el Departamento de Planeamiento Urbano de, del Ayuntamiento Municipal de aquí de San Francisco de Macorís, eh, también en el MIBET existen eh, departamentos encargados para esa parte. ¿MIBET qué es MIBET? Discúsame, Eso es, de obra esto, esto es lo, lo que era anteriormente lo que era el INVI. Ahora pasó a ser el Ministerio, ministerio de la Vivienda. Ah, ah, tú te refieres esa, al Ministerio. Lo que dado, era esa, obra esa, pública. Esa parte ahí no pero en, real, en realidad, eh, eh, el CODIA debería, ser sí, este, y este, estamos tratando de, de ver cómo nosotros eh, en algún momento eh, tomamos un poquito de error o no lo están. Eh, bueno, porque en realidad... Ajá. Tú tienes ahí una retención que debe hacer el ayuntamiento a favor del Codia por obra, incluyendo la que él concurso. Sí, claro. Entonces, ¿Saban? cuando tú necesites mi orientación, yo te, yo te doy mi apoyo, pero para que ustedes sean a la par, reciba lo que por ley le corresponde al Codia, sí. por concepto de ese que no lo están haciendo los codianos. Eh, Me han pasado mucho. Y se queda el ayuntamiento. Muchachos, el Zavala debe no, no. estar pensando acá, que quiere hablar de su proyecto y de sus aspiraciones. Lo hemos llevado por otro lado, aunque está correcto <ríe> también. Háblanos, hablaste de transformación, de cambio, de mayor acogimiento o apoyo a quienes pertenecen al colegio. ¿Qué más les puedes tú decir a esos ingenieros y arquitectos que pertenecen? Mira, nosotros estamos eh, llevando una propuesta eh, bonita, si así decirlo. Eh, tenemos eh, la, el deseo de nosotros poder transformar de poder eh, llevar caras nuevas a nuestro colegio de poder aportar al eh, colegio todo el que va a ir no solamente es con el objetivo de aportar ahí no a buscar a aportar nosotros queremos aportarle eh, parte de nuestra juventud de nuestro conocimiento a nuestro colegio eh, parte de, nuestra, de las propuestas que nosotros tenemos es eh, que va en beneficio, por ejemplo, de los agrimensores es la instalación de una Codiacor Core para que ellos puedan procesar y agilizar sin costo alguno los trabajos de topografía, de agrimensura nosotros tenemos propuestas como la de construir en nuestra casa club eh, un gimnasio que va en beneficio de los colegiados nuestros, que pues, tenemos un plantel maravilloso. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir. Una de las propuestas de nosotros, y, y agárrense ahí que da un poquito hasta de vergüenza, nuestra Casa Club, uno de los clubes más lindos que tiene nuestra ciudad y que es de nosotros los agrimensores e ingenieros, no tiene título. No tiene titulación. No. Sí, no, no, no, no. Sí. ¡Ay, mi madre! Hace? En casa del Herrero Asador de Palos. Eso, decir... eso lo entregó al urbanizador en aquel momento y el ayuntamiento se lo otorgó. Ya eh, tiene un. Mi, mi oficina una oficina de servicios. ¿no? Sí, sí. Entonces, uno de los objetivos nuestros es regularizar. Sí, Está sí, muy bien. Titular, sí, sí, de eh, titular, eh, unas instalaciones que están alrededor de los 100 con el 70 millones de pesos. Con el perdón tuyo, no te sorprenda fue los otros días que le dieron un título al Palacio, al Palacio Nacional. Nacional. Ya... Sí, pero ¿qué, qué caso de Dios, madre, ¿Cuándo ah, son las elecciones? O sea, son Zavala, ¿quién es Zavala? que va a hacer el levantamiento parcelario ahí desde de ustedes? Sí, hace, no, ¿Cuánto ustedes cobran? Vamos a llevarlo a un sorteo. Para que Está buena. Sí. Zavala, nos queda un minuto. Aprovechalo eh, para que dé las informaciones de las elecciones. La Apoyarte a elecciones. Okay, sí. no, las elecciones son en julio. Vienen las elecciones de núcleo. Y ya a final de julio, la primera semana de agosto, son las elecciones eh, ya regionales de nosotros. Entonces usted está en una posición eh, favorable, eh, está ¿Cuántas planchas el de los gremios, así de los gremialistas. Así es, nosotros estamos eh, dando... Como quien dice, adelante, porque se dice que el que. Está rociando, rociando, rociando. Dando, dando. Francia está haciendo la seña del dinero. dinero. Y nosotros les, les exhortamos <risa> a todos los, a todos los eh, colegiados, no importa la bandería política. Que apoyen esta, esta propuesta que nosotros con Dios delante no les vamos a defraudar. Bien, como no. Bueno, sí. señores, gracias a Denis Zavala por estar... ¿Tú eres ingeniero o eres...? Ingeniero civil y haciendo ya la tesis de ingeniero geomático. ¿Geo? Geomático. Explícame qué sí, es un el, ingeniero el, geomático. Eh, ingeniero sé que, geomático. que tiene que ver con la tierra. Así es. Mm -hmm. eh, el ingeniero geomático eh, eh, viene siendo... Eh, Una especie genio. de agrimensor Exacto, un ingeniero geodésico Que tiene bajo las informaciones eh, geográficas satelitales la geográficos, satelital Tenemos, la, la, la, la, exacto, la, tenemos la tecnología más avanzada exacto. para medir Pero hacen medición igual que exacto, los Exacto, Pero modelo Es, ¿Un agrimensor, es un, técnico, un agrimensor a otro nivel Lo que pasa es que el agrimensor es técnico Ya está en la parte de ingeniería Ya, perfecto Bueno, magnífico nosotros te auguramos éxito, Denis. Mi hijo Rancé ya se que inscribió Que tenga, tenga la oportunidad de dirigir este gremio ¿Cómo no Sí, te deseamos ahí. toda la suerte y sobre todo que vaya con esa visión sí. que estás proponiendo de transformar. Está de Mira, nos escribe Pedro Santana, Ingeniero Zavala, te deseamos éxito y te apoyamos que eres un buen muchacho con muy buenos deseos. Ese es mi amigo, sí, ese es mi es amigo, mi amigo okay. Pedro Santana Paulino. Ah, ok, ok. Bueno, amado tiró una, no se murió, es Santana. <ríe> éxito, Santana, Pedro <ríe> Santana, <ríe> Santana, el primer no, presidente. Bromado, señor Jesús. <ríe>